Hola a todos y todas, eh, un gusto poder estar en el cierre de este ciclo de contenidos en red en el cual hemos podido conocer a un montón de personas de diferentes ámbitos fuera de la educación, muchos de ellos, que creo que han servido para enriquecer nuestra mirada sobre nuestro sistema, sobre lo que podemos hacer, sobre los desafíos que, que nos plantea esta situación de la pandemia y los desafíos que teníamos previamente y que en, en función de esto que está pasando se pueden convertir en una en una gran oportunidad para lo que viene para hacer de la normalidad que vamos a tener el día después de la pandemia una mejor normalidad así que en este cierre del ciclo 2020 porque seguramente esto continuará como una gran iniciativa del de CGE así que agradezco al portal aprender y a todo el equipo de del CGE que, que está eh, trabajando en esto, en coordinación con las direcciones. Eh, dar el cierre de esta forma nos parece buenísimo, digamos, así que les voy a dar la bienvenida y presentar a Matías Záratez de, de la dirección de secundaria que trabaja en el área de organizaciones estudiantiles y que ha hecho un gran trabajo durante este año también vinculándose con nuestros estudiantes de, de todos los niveles, no solo de nivel secundario, y a Luciano que nos va a contar un poco sobre su experiencia, su, su, su, su, hay su, su, un poco hobby, pero también ya algo que, te ha tomado, que cada vez tiene más seriedad y, más, y está creciendo más en el mundo y para nosotros los que somos adultos es un mundo que nos parece el mundo gamer, el mundo de los videojuegos, nos parece que es central, que los conozcamos, que, nos, que sepamos de qué, de qué va, porque es el futuro y a su vez también es una herramienta central a la hora de pensar la didáctica y la forma de enseñar eh, que tenemos que incorporar lentamente, pero como prioridad en los tiempos que vienen. Así que me parece que es un cierre fantástico para este ciclo y bueno, no quiero hablar más. Gracias, eh, espero que, que este 2020 pase pronto porque ha sido complejo y seguramente el próximo año 2021 va a ser mejor y todo esto que estamos aprendiendo, un poco a la fuerza, pero un poco con entusiasmo eh, lo empecemos a implementar cada vez con más fuerza en nuestras escuelas entrerrianas. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias Martín. Eh, ¿Cómo andas Luciano? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien, por suerte. Muchísimas gracias por, por la oportunidad y, y darme el tiempo y, y el honor de poder cerrar esta nota, así que desde ya muchísimas gracias. Me está cerrando el ciclo, Luciano. El ciclo, el ciclo mejor dicho. De... Muy bien. Bueno, recién Martín decía esto del de, de tema de los juegos, del tema de, lo, de, los, de las cuestiones electrónicas, que hace un tiempo atrás parecía hasta contradictorio que desde un marco educativo se planteen este tipo de encuentros con las cuestiones de los juegos virtuales. Eh, antes de, de comenzar, me, me gustaría si te pudieses presentar, decirme de, de a dónde perteneces. Sí, cómo no. Eh, bueno, mi nombre es Luciano balatore soy miembro de DEVA Entre Ríos, la delegación entrerriana de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina. Y básicamente, eh, ¿qué es DEVA? Eh, muchas veces vos te podés preguntar, eh, ¿en, qué basa, ¿En qué se basa esta asociación? ¿Qué busca? Eh, ¿Cuáles son sus fines? No? Eh, buscamos promover el, el desarrollo de los deportes electrónicos a nivel nacional y a nivel provincial a lo largo del país. Eh, consideramos que los videojuegos resultan una excelente herramienta para poder desarrollar en las personas, eh, tanto a su nivel personal como a su nivel social, eh, nos, nos resulta una excelente herramienta. Diariamente eh, proporcionamos eh, su práctica y buscamos generar conciencia de los beneficios eh, en el marco deportivo, educativo y social. Eh, contamos con certificadores eh, a nivel internacional de eventos de deportes electrónicos y también nacionales eh, para regular la práctica de, de los videojuegos, de el, la práctica de los deportes electrónicos de forma sana y saludable para todos. Eh, y nuestra asociación se basa básicamente en trabajar sobre tres pilares fundamentales. Eh, uno son los deportes electrónicos, trabajamos para profesionalizar la actividad, basada en la competencia de videojuegos, promover un ambiente sano, inclusivo, con valores, principios, actitudes eh, deportivas para poder eh, disfrutar de esta actividad e incentivando a la participación de padres como instituciones en busca de un ambiente familiar y de contención social. Por otro lado, el otro pilar que, que trabajamos es el, el educativo. Eh, generamos capacitaciones a, quien, a quienes quieran utilizar el videojuego como una herramienta para aprender o enseñar distintas actitudes dentro de la comunidad, generamos diferentes cursos, seminarios para profesionalizar la industria de los videojuegos y de los deportes electrónicos, así poder orientar a aquellos que estén interesados en este mundo que abre un, un inmenso abanico de oportunidades, de posibilidades y de trabajos. Y por último es el desarrollo social, que bueno, como te dije, los videojuegos son inclusivos, son eh, no hacen no hacen a un lado a nadie. Cualquier persona eh, de cualquier comunidad, de cualquier parte del mundo puede ingresar y puede eh, disfrutar de estos deportes electrónicos y, y desarrollar consigo un montón de capacidades, eh, tanto como la comunicación entre otras, que si me permitís después te la, te la voy a comentar más adelante. Eh, pero bueno, deva se ha abocado a generar actividades que usando los videojuegos como motivo eh, o herramienta impulsen un cambio social positivo para la comunidad. Vamos a hablar de eso, Luciano. Escúchame, mm. ¿cuándo, ¿cuándo, dónde, de qué manera surge esto de los deportes electrónicos, de los games? Uh, eh, surge con la aparición de dichos deportes, de, de dichos juegos que se diferenciaron de... Eh, siempre cuando lo explico hay como... Le, lo podés tomar de dos partes, eh, por ahí vos tenés eh, libros, eh, por ejemplo, los vamos a compartir con libros, tenés libros para eh, recreación, para eh, entretenimiento, donde vos lees una novela y te relajás, te, eh, te dejas llevar, te metes te te, te, eh, en el mundo que, que, que, que la historia te, te está contando, y también tenés libros para... Aprender, practicar, eh, fortalecer los conocimientos, eh, para, para este, trabajar otras actividades, otras partes de, de las capacidades eh, que tenemos todas las personas. Entonces... Cuando surgieron estos deportes electrónicos, estos videojuegos que llevan al jugador a una exigencia límite, eh, y a desarrollar capacidades como la comunicación, la toma de decisiones, eh, en poco tiempo idear estrategias y ejecutarlas de modo eficiente y eficaz, superar eh, obstáculos eh, planteados por el mismo juego, por los demás competidores, eh, trabajar en equipo o individualmente y tener eh, un conocimiento preciso y bien desarrollado de lo que de lo que estás haciendo dentro del videojuego, y todo esto requiere un, un entrenamiento, una práctica constante, eh, por lo cual eh, estos, eh, estos juegos, estos deportes electrónicos, se eh, comparan con los deportes convencionales, y le dan a esta actividad el carácter de deporte, eh, teniendo así separados las la dos clases de videojuegos que existen hoy en día, uno que son los videojuegos de que vos te sentás, te recreás, trabajás la imaginación, te encuentran una historia y, y es un medio de escape para... para de, del mundo real, ¿no? Como para, para una actividad recreativa, y tenés también la otra parte donde también son juegos, también son actividades recreativas, pero tienen un carácter, eh, como te conté, eh, mucho más de ámbito de deporte. Y, y lo por y, y yo hoy en día tengo la, la posibilidad de hacer esas dos relaciones porque yo soy una persona que practicó deporte toda la vida y realmente veo, me practiqué básquet eh, y realmente veo todo el eh, eh, todo el deporte que, que generan estos estos videojuegos, generan eh, como te digo, la la posibilidad de, de explotar todas las capacidades de un deporte dentro de un videojuego y eso es Favuroso. Es como ir a jugar, es, eh, los, los sábados, el partidito de fútbol a la canchita, y otra cosa es jugar por los puntos, más o menos así. Otra cosa, sí, exactamente, tenés, eh, como, como todos los deportes convencionales empezaron siendo juegos, ¿no? Eh, empezó las personas que los creó, por ejemplo, el doctor que creó el básquet, lo creó como una actividad eh, para para socializar, para, eh, no solamente eh, fue con la finalidad de, de deporte, de actividad física, de, entonces, ¿qué, qué, ¿qué contiene el, el básquet que contienen los deportes electrónicos? Todas estas eh, cualidades que te mencioné anteriormente, que hacen que esto sea un deporte, eh, eh, que, que tenga ese carácter. Perfecto. Luciano, recién estaba Martín y me olvidé de preguntarle si jugaba los juegos, si en algún momento había jugado los juegos porque hasta hace no mucho tiempo, vos decías el tema de los juegos, es más, estaba ese diminutivo, eran los jueguitos, ¿sí? uh -huh. y que parecía que estaba destinado solamente a una franja de edad era para los chicos, y muchos de los que nos están viendo recuerdan como jueguitos el tema del de Mario, el Bomberman, y cosas por el estilo, uh -huh. y que... Estaba bien más o menos jugarlo hasta determinada edad, después era como que el que seguía jugando era que le faltaba cierta maduración, o que se había quedado un poco en la niñez y jugarlo un tiempo más o menos determinado, que sea recreativo, si no era como una especie de holgazanería, si vos querés. ¿Cuál es la franja etaria ahora de los de las personas que juegan? Oh, eh... No, se ha, se ha disparado, se ha, el intervalo de, de edades se ha expandido muchísimo. Eh, en las últimas competiciones en las que he trabajado, hace el domingo pasado cerramos eh, un evento provincial eh, trabajando con eh, la provincia de Corrientes, donde hicimos un torneo eh, tam, eh, fomentando los tres pilares, siempre trabajando los tres pilares que, que, que te comenté. Una parte fue profesionalizar y darle la oportunidad a todos de participar en lo que son los deportes electrónicos, y por otro lado, educar mediante charlas, charlas como eh, qué son los eSports, explicarle a la, a, la, a la gente y acercarle este nuevo mundo de los deportes electrónicos, eh, cómo prevenir lesiones, cómo prepararte físicamente, eh, generar una conciencia de... de, de todo esto que involucra, eh, porque los jugadores profesionales de, de deportes electrónicos no están, no, no llevan una vida sedentaria, no están todo el día sentados sus cuerpos, están trabajados con preparadores físicos para poder soportar la carga de estar sentados, tienen sus actividades deportivas obligatorias, eh, tienen un plan de alimentación, eh, es lleva todo un, un trabajo grupal y, y muy profesional. Eh, la inclusión de los esports, de, de los e oportunidades laborales, eh, coaching y profesionalización. Entonces, trabajando de diferente, en, en esos diferentes eh, marcos, nos encontramos con gente de 6, 7, 8 años a gente de 40, casi 50 años que, que participó. Y realmente... Se hizo un, un, un evento muy lindo, muy lindo. Lo mismo pasó acá en Paraná, lo mismo pasó acá en Paraná cuando se realizó la, la Paraná ICAP, que fue un evento para iniciar, para darle apertura a lo que era Entre Ríos, a, a los deportes electrónicos, y también nos encontramos en las inscripciones eh, de todo intervalo de edades. Perfecto. Tienen, Luciano, tienen una idea del alcance que tiene eh, eh, en los jóvenes o en los usuarios de los juegos eh, en la Argentina, uy, en Entre Ríos. ¿Cuántas personas uh, ah. hay en la Argentina? Son, son aproximadamente. Mira, si te, si te, comparo, te lo comparo con, con lo que viene siendo el, el crecimiento del mercado para que veas qué tanta demanda hay como para, para cubrir todo, todas esas personas que están, en, en este último año se expandió de un 30% a un 60% el crecimiento. Así que te podés dar una idea de que hay más de un 50% de la población que, que está, eh, es, está en, en los que vendría a ser los deportes electrónicos. Eh, y de todas edades, como, como como te dije, estamos hablando de, de muchísimas personas. Ajá. ¿Entre Ríos acompaña ese, ese porcentaje que nombrabas? Sí, Entre Ríos acompaña. Lo que pasa es que eh, lo que no hay, lo que no hay instaurado, y lo que no no, no existe la oportunidad de... Hoy en, hoy en día, eh, si vemos, querés aspirar a ser un deportista electrónico o querés eh, aspirar al mundo de los trabajos de los videojuegos, eh... Que, que incluye un montón de, de cosas, no solamente a programadores, diseñadores, desarrolladores, sino que también eh, el abanico es muy grande, hace poco se nos incorporó eh, un miembro más, que también es del Consejo de General de Educación, que uh -huh. él es eh, él está estudiando la carrera de abogacía y quiere ejercer su carrera dentro de los deportes electrónicos, hay, hay un montón de, de, de, es un abanico muy grande y hay un montón de oportunidades para todas las personas. Entonces, eh, es, es increíble lo, lo que es el, la, la cantidad de gente que hay en, en, en Entre Ríos eh, que quería ingresar a este mundo y no encontraba esa oportunidad, esa facilidad. Y la idea de todo esto es generar esa oportunidad, generar esa ese, ese pie de apoyo para que las personas que quieran eh, trabajar eh, encuentren eh, su carrera, encuentren su, su profesión, su vocación, y también los que quieran ser deportistas electrónicos tengan un lugar para, para competir, tengan un club, tengan eh, un equipo atrás que los respalde, que los esté cuidando, que, que lo haga llevar a estas actividades, como te dije, de una forma sana y saludable. Eh, entonces vamos trabajando muchas cosas y vamos tratando de incluir eh, el, la, la profesionalización que esta actividad eh, tiene que tener y que conlleva, ¿no? Ajá. Eh, vos decías que trabajan mucho en el tema de lo inclusivo, que bueno que se trata, entre otras cosas, de eso. Cuando, cuando yo era chico, vos le preguntabas a alguna de las niñas si quería jugar a los videojuegos, y te miraban hasta con cierto aire de desdén, como que esa cosa ellas no se metían. ¿Cómo ¿Cómo es el tema hoy de las mujeres, las niñas, las adolescentes en el tema de los Juegos? Mira, te, te invito y los invito a todo que, a aquel que esté viendo la charla, eh, en la página de Twitch eh, de Deva, de, es twitch.tv barra Deva y ARG, de Argentina, eh, se encuentran subidos los videos que se hicieron en el evento de la Paranay Cup y uno de ellos fue una charla de, de inclusión, y que, que, la, de la inclusión que generan los videojuegos. Y realmente yo conocí casos que nunca me hubiese imaginado. Eh, ya va desde, no solamente de, de, de lo que es género, porque no, no, no, hay, no hay ninguna frontera, no hay ningún límite, eh, Todas las personas son, son bienvenidas. Hoy el, el mundo femenino dentro del lo de eSport Sport está cada vez eh, más, más eh, inmenso y, y lo que también apuntamos con los eventos que, que estamos haciendo es que no haya una separación de equipos femeninos y masculinos, sino que también haya equipos mixtos y se nos dio la posibilidad de tener de esos equipos mixtos con un excelente nivel de, de deportivo, de un excelente nivel de competición. Eh, y, y no, no, fue conocer todos los casos desde de gente mayor, eh, como hablábamos hace un ratito, con 50, 60, 70 años jugando, que le compraron una play al, al nieto o al hijo, y se terminaron enganchando y, no, y, y, y viendo este mundo, abriendo, abriéndose a este nuevo mundo y conociendo todas esas cualidades que tiene, y cuando se lo comentabas a sus amigos, no te, había este tema de no, pero ¿cómo puedes estar jugando? Y hay todavía un, un, un. como como esa brecha social donde al no conocer, al no tener toda esta información, eh, se piensa que los videojuegos siendo un medio de entretenimiento y hasta ahí no más. Y hoy en día no es solamente entretenimiento, sino que también eh, tienen ese carácter de deporte. Como te dije siempre, tenés juegos de, de, de carácter de competencia, de carácter deportivos y tenés juegos de recreación, de, de, de donde te cuentan una historia, donde sos parte de esa historia, eh, juegos interactivos de, en, en sí. Eh, sí, dale. Sí, dale. Sí, y para eso también, personas, eh, un, un jugador que era ciego, que jugaba uno de los de, la, de, de los juegos competitivos, que es Mortal Kombat, eh, se orientaba a través del sonido, eh, personas con capacidades diferentes que, que estaban en silla de ruedas o que no tenían eh, habilidades con las manos porque habían perdido su, su motricidad, jugando con los pies y teniendo un, un nivel pero, mira, si yo me tengo que poner. Al, al, yo me, me pasa, me supera y, y juega 10.000 veces mejor que yo. <ríe> y que cualquier persona que, que, que he visto tiene un, un, una potencia y, un, y una habilidad enorme. Y realmente, como te digo, no, no, hay, no hay frontera, no hay límite. Eh, todo, todo aquel que quiera eh, practicarlo tiene la, la posibilidad. Y nosotros estamos trabajando en, en, en acercarle también esa posibilidad a las personas. ¿Qué, ¿Qué estrategias tienen para poder acercar de esto a, a la gente que ha recién? Bien, primero que nada, la comunicación. Eh, tratar de, de fomentar conciencia de todo esto, de lo que, lo que estuvimos hablando, de dar a conocer a los eSports y, y el carácter que, que tiene esta actividad por detrás. Eh, y por otro lado, a través de diferentes eventos y de diferentes eh, eh, colaboraciones que vamos a ir haciendo eh, y que ya estamos, eh, con las que ya estamos trabajando y, y, y dando nuevos proyectos. Por ejemplo, en breves queremos hacer eh, lo que viene eh, lo que viene siendo la evolución de la Paranay Cup, eh, llevarla a, esta vez a entre Ríos, completamente, porque, como te dije, la paraneca fue un, un lanzamiento, fue una prueba para ver cuántas personas eh, estaban, cuál, cuál era la demanda, cuál era la, la, el nivel que teníamos, eh, el apoyo que había, y nos, eh, te digo, hicimos una competencia para eh, 16 equipos de 6 personas, eh, más de más de... 180 personas, y nos llevamos la sorpresa de que se inscribieron más de 60 equipos, eh, con, con diferentes niveles de amateur a profesionales, eh, entonces eh, nos topamos con, con que solamente hay que sentarse y hacer eh, proyectos y, y empezar a trabajar para que esto, esto sea una realidad. Entonces, eh, entonces queremos llevar ese... Ese mismo proyecto de Para que fue un proyecto abierto para todos, eh, donde cualquier persona se podía inscribir, siempre también nos adaptamos a los reglamentos de cada disciplina que, que practicamos, que por ahí piden que sean mayores de 13 años, por ciertos cierta, ciertos requisitos, no tanto cognitivos como, como leales. Eh, pero eh, generalmente nos, nos, nos apoyamos en tanto los reglamentos de cada, de cada juego, como en este caso fue un evento abierto a eh, cualquiera que quería practicar, eh, cualquiera que quería inscribirse podía, podía entrar. Y paralelamente, eh, estamos tratando de desarrollar una liga profesional, una liga profesional de videojuegos en Argentina, llamada LIDER, Liga de Deportes Electrónicos Entrarrianos, eh, donde equipos certificados por DEVA, equipos donde nosotros evaluemos que, que, que tienen este carácter profesional, que quieren dedicarse, que tienen eh, la ambición de formar su equipo de trabajo con, ya te dije, con sus preparadores físicos, con sus entrenadores, con sus eh, nutricionistas, con eh, todo, el, todo el, el globo que conlleva un, un equipo de trabajo de, de, de un equipo de esports, eh, darle esa oportunidad de poder competir en esta liga y no solamente condecorarse a nivel provincial como campeones, sino que también tengan la posibilidad de acceder a una liga nacional, que es lo que estamos trabajando con todas las delegaciones eh, nacionales de cada provincia, eh, para realizar una liga, una liga nacional, y a su vez también un seleccionado argentino que nos represente en los mundiales, hace un, un par de meses se llevó a cabo el mundial, el primer mundial al cual Deba pudo ingresar como organización, que fue en, en Israel, eh, donde fueron representantes argentinos a, a defender su título y a tratar de, de, de salir campeones y tuvieron un muy muy buen resultado, y, y bueno... Entonces, todos esos proyectos tenemos como para ir, ir avanzando y, y yo creo que, que bueno, lo, lo de la Entre Ríos y CAP eh, va a ser a principios del año que viene, estamos ideando para que todo salga lo, lo mejor posible y que, y que el evento sea un 100%, y la Liga Profesional, eh, vas, van a ser dos cosas que se lleven, eh, que van a estar muy relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque estas ligas Mateus esta liga sin re restricciones, por así decirlo, eh, va a ser una, un medio por el cual los equipos profesionales puedan eh, ver a los jugadores y los jugadores puedan mostrarse no por un lado tenemos una liga donde los jugadores pueden mostrarse mostrar su talento mostrar eh, de qué son capaces y por otro lado equipos profesionales que pueden estar drafteando constantemente de, de esa liga amateur y, y eso y esos dos proyectos van a ir de la mano eh, y, y en base a esos proyectos también, idear eh, trabajos en conjuntos, tanto como eh, educativos en, en la parte de charlas, orientaciones, eh, eh, capacitaciones, por, y por otro lado también, a, a todo a, a mostrar todo ese abanico que se que, que está comentando de oportunidades, para que las personas puedan eh, tener esa... Eh, oportunidad de desarrollar la vocación que, que está orientada a los videojuegos. Buenísimo, la, la drama que, que estás contando es amplísima. Eh, el otro día veía en uno de los diarios electrónicos como un médico pensaba en utilizar eh, alguna de estas plataformas con fines terapéuticos. Luciano, uh -huh. eh, ¿vos ves algún tipo de vinculación o de posibilidad de vincular esto de los videojuegos con el tema de lo, de lo educativo? No, totalmente, eh, sí. Eh, la, eh, no solamente eh, es la posibilidad, sino que se vinculan desde momento cero la parte educativa con la parte de deportes electrónicos. No solamente por, por el carácter que tiene esta, estas disciplinas de, de, de los deportes electrónicos que... Eh, llevan a la, a la persona a un nivel competitivo de automejorarse, de, de practicar, de, de establecer eh, un trabajo en equipo, de, de armar estrategias, sino que también eh, generalmente se, se orienta a que las personas puedan y tengan esa posibilidad como, de, como que, que, que te comenté, de que puedan eh, incorporarse en este mundo de forma profesional, tanto sea jugando como sea ejerciendo alguna actividad o alguna profesión vinculada. Entonces, eh, están muy de la mano, no, no es algo que, que hay que juntarlos, sino que, que, que ya están juntos desde el momento cero. Y lo, lo que hay que hacer es, eh, es, es explotarlo y demostrarlo eh, y, y darlo a conocer de, de, de todo esto que, que, que, lo que te estoy diciendo a, a las personas. Porque justamente... Es, eso es lo que no se conoce, y por eso está esa esa brecha que eh, es un jueguito, es una, eh, una pérdida de tiempo, es, un, es una recreación, y no, no es así. Hay, hay todo un mundo por atrás, y podemos estar hablando horas sobre esto, porque es muy amplio, por eso les le digo a todas las personas que quieran enterarse de más, que vayan a la, a la página de Deva, deva.org.ar, eh, donde tienen... Eh, toda la información que, que quieran, si quieren sacarse dudas también pueden escribirnos por las redes sociales, nosotros vamos a estar eh, atendiéndolos y, y comentándoles y resolviendo su, sus dudas y también invito a que vean los, los videos de las transmisiones que se hicieron para que tengan esa, esa, esa noción de todo este mundo, de, de todo lo que conlleva este mundo, y que dejaron hace mucho tiempo de ser solamente jueguitos y tener un carácter mucho más serio. Eso parece. Luciano, recién nombraba los aspectos vinculados con la educación que tiene con el jugador. Eh, mm. También me hablabas del aspecto de, de, de, que se abre con los programadores. ¿Cómo es factible que pudiese abordarse desde lo educativo el tema de la programación a través de la creación de estas plataformas? No, obviamente, eh, sí, totalmente factible, eh, a medida que eh, esto es eh, regla de uno más uno, ¿no? a medida que, que el mercado avanza, eh, por sí ya hoy en día el mercado de programadores está en plena necesidad de más y más programadores, y sobre todo la parte de, de diseño y desarrollo de videojuegos, hay eh, cada vez eh, más... Eh, demanda y hay, poca, y hay poca mano profesional. No hay, no hay poca mano profesional, porque suena mal decir que hay poca mano profesional. Hay mano profesional, pero no llega a cubrir esa demanda. ¿Se entiende? Eh, entonces, a lo, que, a lo que vamos es no solamente educar a las personas que desarrollan estos deportes electrónicos con todo el mundo que necesita saber tanto para su salud y, y su y sus conocimientos sino que también para estas actividades y darle a conocer estas actividades eh, hacer un curso de mira eh, te gustan lo, los videojuegos te gusta te gustaría conocer cómo se cómo se arma, cómo se eh, se, se fabrica, se, se, se hace desde ser un videojuego, ¿Cómo, cómo se animan los personajes, te gustaría conocer eh, la toda la psicología del deporte que se necesita o que, un, o que una persona necesita para el tema de para el tema de competir eh, deportivamente eh, no no no es como te digo, es un, es un abanico muy grande, y, y la programación es una de esas oportunidades que, que sí, es, cuando vos hablas de videojuegos es, la, es una de las que pero, pero hay muchísimas, eh, de la, de, de, todas muy importantes y todas con un carácter así de, de, de, de, de que se necesitan, porque es un mundo dentro de todo nuevo, más en Latinoamérica que, que en, en el resto del mundo, y profesionales se necesitan. Es cierto. Luciano, eh, como decías recién, podríamos estar hablando horas y horas sobre, sobre esto, pero o sea, para ir cerrando, te hago la última, si puede ser. Ajá. Se, se plantea mucho esta cuestión de, de las cuestiones patológicas, por ahí la Organización Mundial de la Salud sumó al tema de los, de los videojuegos a eh, conductas o prácticas que pueden resultar adictivas. ¿Cómo lo verá esto? No. Es como todo, ¿no? Eh, si, si nosotros eh, logramos una, una educación eh, bien formada, una educación, una comunicación de, de todas estas cualidades que estuvimos hablando de manera transparente, de manera clara, eh, de lograr concientizar a, a la población y, a, y, a, y, al, y al mundo sobre todo esto. Eh, yo creo que los, los riesgos disminuyen muchísimo. Eh, si, si las personas están educadas, si las personas están concientizadas, si las personas realizan acti estas actividades de forma sana y saludable, que es lo que eh, tratamos de, de apuntar y de generar conciencia, y, y no solamente de generar esa conciencia, sino que trabajar para que sucedan esas cosas, eh, si yo, si yo soy un jugador de, de básquet y estoy todo el día jugando al básquet, no es bueno, por más que sea eh, que, que esté corriendo, que esté, no es bueno porque el cuerpo se desgasta, la mente se desgasta eh, y te puede llevar a problemas muy grandes. Por eso un, un jugador de, de básquet, de fútbol, tiene que prepararse en muchos aspectos. Y, y su entrenamiento no es solo fútbol, no es solo básquet. Eh, tiene que pasar por gimnasio, tiene que pasar por, por actividades de propiocepción, de fortalecimiento de extremidades, de, de un cóctel de cosas muy grandes. Entonces, eh, si nosotros logramos eh, comunicar todas este, este, este marco, eh, yo creo que no no, no no, existe un, un medio, un, una fuerza negativa que, que generen esos problemas que me estás comentando. Luciano, eh... no, no, te agradezco un montón, ha sido un gusto haber compartido este cierre del ciclo, eh, así que bueno, mucha suerte con eso y, y ojalá que siga creciendo y que siga conociendo mucho más.